Me gusta porque se ve sanao oh, Eso es lo que debe haber. porque le gusta beber Y a mí lo que me trama es que Yo la conocí ayer y está puesta el placer Y yo Aun siendo del barrio voy a cambiarle esa actitud Y yo Veo necesario cambiar esa brula el sur Ella dice que sí, si no es en el norte Ni la llame pa' que salga Que ni tenga fe que Solo fue anoche. Cuando le guayé la falda. Y yo hoy voy a demostrarte todo lo contrario. Y verás que poco te vas a envolver. Pa' que se repita diario. Voy a contar esta historia a como Jay, Co Consigue el Elixir, me robé. A una nena del parche más piqui. Bajando por la igual me no alcanza para el entre Enrique Picky como a los dos y miti. Paré bailando el tiki, tiki El alcohol haciendo efecto No está siendo difícil Activo el plan B y se me pone friki friki friki Mugabe te suelta uh, uh, uh, Desde los 90 uh, uh, uh, Si él se da cuenta Como en la lenta este mando el sur la calienta uh, Ella dice que si no es en el norte Ni la llame pa' que salga Que ni tenga fe Que solo fue anoche Cuando le voy a, ir a la falda Y yo A envolver para que se repita a diario. Nena, tomé un bus para llegar aquí. Traje el sabor del sur, como te escribí. No soy ni yo, pero un pillo. Buena gente, sí. Sé que te encantó el bande que encontraste en mí. Ey, sureño con la pupi en rosales clan. No sé ni cómo llegué aquí, pero sigue el plan. Me gusta o que con el casta ya se va. Siempre que, siempre fresh del barrio con el first one. boy. Uh, eh. Como suelta uh, eh. desde los 90. Uh, Ah, si él se da cuenta, como él lenta este manda en su la calienta. Ella dice que sí. Si no es en el norte, ni la llame pa' que salga. Que ni tenga fe, que solo fue anoche. Cuando le voy a la falda, y yo hoy voy a demostrarte todo lo contrario. Y verás que poco a poco te vas a envolver pa' que se repita diario. Oh, yeah, me desde poco time aquí les traemos un perreo para la nena que le gusta el sobeteo y siempre pide otra, tra, tra, Dale, mami. otra, tra, tra, tra, tra, sí, de nivel. otra, otra, otra, otra, otra, otra, otra, otra, otra,